Listo. Ya. entonces como les decía eh, nosotros tenemos un, un curso en la plataforma Bookplay, ¿cierto? Y este es el tráiler y que es también son los contenidos que teóricos que nosotros comenzamos a ver en el en el en el taller del Improv Ownership que es el, lo que les voy a presentar ahora también. El problema grave de las empresas es cuando los equipos que están desarrollando la tecnología pierden de vista cuál es el problema a resolver lo que provoca grandes pérdidas de tiempo y dinero y fracasos los proyectos por lo tanto preguntarnos para qué estoy haciendo esto para abordar este problema proponemos la disciplina del lean product ownership que conciba el product owner como un rol que diagnostica un problema de negocios sin amarrarse a priori a una solución, lo que lo hace más efectivo. Mi nombre es Manuel Olguín y te invito a ser parte de la nueva forma de gestionar los problemas para tu empresa. Solo aquí, en Bookplay. Bueno, ese es el curso de Bookplay, ¿no? Pero acá, solo en Leadsight, digamos, vas a tener la, el taller completo, digamos. <ríe> Así que... Les presento acá, les voy a presentar un poquito la, la base teórica de lo, que, de lo que se ve. Y la idea, como te digo, esto es una sesión, no es un curso. La idea es que ustedes puedan hacer sus preguntas, de en qué consiste para, para, poder, para poder ver de qué se trata, ¿no? ¿Sí? Eh, están viendo un diagrama, ¿cierto? Este diagrama lo que representa es, cuál es qué es una organización. ¿ya? ¿En qué consiste? Consiste de que toda organización se explica por los servicios que entrega. ¿Qué es un servicio en este caso? O sea, por ejemplo, eh, Edgar, ¿en qué empresa trabajas tú? Yo trabajo en la TAM. La TAM, perfecto. Entonces, eh, Iris trabaja en una empresa de seguro. Entonces, la TAM, el servicio básico que entrega, ¿cierto? Es el, el transportar pasajeros y el transportar carga, ¿no? ¿Cierto? Pero también tiene otros servicios adicionales. ¿cierto? Todo lo que es el proceso de, lo, de los puntos, por ejemplo. Todo, ya, ya tiene un montón de beneficios, ¿cierto?, que tú puedes usar tanto en viajes como lo puedes usar en comercio, que es otro servicio más. Entonces, fíjate que cada vez que yo que un cliente llega con una necesidad, ¿cierto? esa necesidad se recibe a través de una experiencia de cliente y se procesa al interior de la organización para resolver esa necesidad. O sea, por ejemplo, antiguamente para comprar pasajes de avión, uno tenía que ir a una, una sucursal de lana a comprarlo. Estoy hablando hace unos. 15 años atrás, ¿no?, ¿cierto?, a, hasta que, bueno, LAMP.com se, se comió todo ese proceso, ¿no?, o LATAMP.com ahora, ¿no?, ¿cierto?, eh, entonces tenemos lo que es la experiencia cliente y tenemos lo que es eh, los procesos internos de la compañía, que, que es lo que resuelve la necesidad del cliente, ¿cierto?, en este caso sería la adquisición del, del pasaje y obviamente cuando yo llego también, cuando me reciben a mí, por ejemplo, ahora cuando yo voy al aeropuerto, eh, todo lo que es el proceso de check-in ya es automático y, y también el proceso de entrega de maletas también ya es automático. cierto. Eso todo se virtualizó. ¿cierto? Pero hay otros servicios más que uno entrega. cierto. Y que siempre hay procesos que optimizar. Entonces, uno regularmente optimiza dos cosas. Optimiza lo que es la experiencia del cliente, o optimiza lo que es un proceso interno. O sea, una mirada más hacia afuera, una mirada más hacia adentro. El tema es que esto, tal como funciona, nosotros le llamamos el trabajo conocido. Y el trabajo conocido el know-how aquello que la organización sabe hacer bien. O sea, si yo confío, en, no sé, por un confuturo es porque eh, estoy, estoy eh, confiando en su capacidad de, eh, de, de asegurarme. O sea, si yo compro un seguro ahí, ese seguro, me, me, en el momento que tengo un siniestro, me lo van a responder. O también el otro servicio que tienen, también este de las, de las pensiones, ¿no? ¿Cierto? De lo que es el seguro... ¿Cómo no se sé, eso? Pues, bueno, ahí me ustedes llaman me van a contar. Entonces quiere decir que cuando yo la necesite se me pague cuando corresponde, se me pague en el momento que lo necesito, hasta cuando cuando, cuando, cuando corresponda, ¿cierto? Y yo confío en que esa organización va a servir bien el trabajo, ¿por qué? Porque justamente es un out-how. Ahora bien, ¿de dónde nace la mirada de la mirada de la agilidad organizacional? Que primero les voy a dar esa mirada para que ustedes puedan plantear el plantear sus preguntas, ¿no? Eh, El entorno cambia, la pandemia, por ejemplo, ¿cierto? También tenemos eh, oportunidades de mejora a nivel de cómo entregamos nuestros servicios y la experiencia del cliente, también tenemos oportunidades en el problema de funcionamiento interno, ¿ya? Y también tenemos estrategia. La estrategia es cuando la organización se decide colocar en un lugar donde no está ahora, ¿no? O sea, quiere, quiere abarcar nuevos negocios, nuevos procesos, quiere cambiar la forma de cambiar la, la, la entrega de trabajo, ¿cierto? Entonces... La pregunta es: ¿cómo uno atiende esto regularmente? ¿Cómo, cómo se atienden estos, estos proyectos transformacionales de la organización? ¿Cuál es la forma tradicional en que ustedes han visto que suceden? La que, pregunta abierta para ustedes. ¿Cómo ¿no? sí. te refieres a la toma de requerimientos de estándar en Waterford? No, estoy hablando esto. cuando, dice, cuando dice: mira, tenemos que atender, por ejemplo, ahora, eh, suponte, ahora queremos vender seguros en Brasil. ¿Qué wow, es lo que hace una sí. empresa? Organiza. Un proyecto, ¿no? Un proyecto, normalmente, son en los grandes pensadores, les digo yo, los comités, claro, el de directorio exacto. define define algún proyecto y dice, lo queremos en tal momento en, y, y, y empiezan a, a trabajar hacia abajo los equipos que se van a armar para responder exacto. a ese a es, necesario. Esos son los, famosos, son los famosos proyectos estratégicos, ¿no? Claro. Claro, esos proyectos estratégicos, líneas, etcétera. Y además está lo que es la mejora continua, lo que es mejorar, lo que son las necesidades que van haciendo en el día a día, ¿no? ¿Cierto? El tema de fondo es que por lo regular eso está bastante desorganizado en las organizaciones. O se atienden acá adelante, o se atienden acá atrás, o se atienden, incluso atrás hay varias gerencias que están involucradas una por otra, y se atienden por gerencia, de forma separada, no se atiende lo que es este flujo de valor completo que está acá. Entonces lo que se propone como una organización ágil es esta estructura. Cuando tenemos estos, estas fuerzas que están modificando la organización, ¿cierto? Eh, aparecen dolores organizacionales. Y esos dolores hay que atenderlos. Pero ojo, estos dolores son síntomas, no son causas. Entonces, yo tengo que atender, y alguien dice, oye, esto es muy lento, esto está funcionando mal, esto tiene problemas de calidad, o necesitamos atender esta necesidad, esta nueva necesidad, ¿cierto? Que es entregar un nuevo servicio o valor desde la compañía. Entonces, para eso, se propone un nuevo tipo de trabajo, y es el que en el que consiste al final todo el mundo de la agilidad, ¿cierto? Que es el trabajo que nosotros le llamamos trabajo exploratorio. ¿En qué consiste este trabajo exploratorio? Consiste en observar de forma proactiva esto que está, estas dificultades que están aquí, ¿ya? o oportunidades que aparecen, analizarlas, idear soluciones, ¿cierto? y fíjense que acá aparece una función como de diagnóstico de los problemas, y acá hay otra función que es la función de tecnología. Entonces entendemos en realidad que la función de tecnología acá tiene que ver con cómo implementar cierto los, los tratamientos para las enfermedades que se producen acá estoy usando una metáfora de médica no o sea eh, hablamos un poco del ejemplo del sistema todo el sistema que estabas hablando iris de antes está por aquí pero en realidad lo que estamos tratando de mejorar es este proceso que está por acá exacto eh, en la mirada que queremos llegar, a la que queremos llegar exacto, claro. exacto. entonces la, la idea es que hay que aprender a gestionar bien esto y fíjense que lo, por lo regular lo que suele pasar es que acá está la transformación digital, ¿no? que la experiencia de usuario es digital y los procesos internos también son eh, automáticos. ¿no? Sí. Entonces, por lo regular, tenemos este problema. El problema es que hay un, una, una grieta entre lo que está pasando a nivel de negocio y lo que tecnología está construyendo. Y, y esta grieta, muchas veces esta función que está acá, ni siquiera realmente existe, sino que está totalmente desarmada dentro de la organización. O sea, hay gente que levanta problemas, pero... Y la forma de resolver los problemas que sucede es a través de la pirámide organizacional. Entonces, por ejemplo, si hay un problema en un proceso, alguien lo levanta a un jefe, un gerente, y este gerente se lo pasa a un representante de tecnología, que puede ser un gerente, pero también puede ser un pro owner, un chief product owner, como le quieran llamar ahora, y esa persona le dice, haga esto, fíjense un poco los, los, los iconos que estamos usando. ¿eh? El, el, el gerente de arriba se le ocurrió una idea, que es como tener una bolita de cristal. ¿ya? Y cuando se lo pasa al de tecnología, aparece una ampolleta quebrada. O sea, que es una idea que está media frágil. no O sea, sí. ustedes si sí se están, están observando acá el problema que tenemos, el problema clásico del compra huevo, ¿cierto? O, de la, o del el telefonito. cierto como, como la gente de tecnología no está pudiendo tener una cercanía muy clara a lo que está sucediendo acá, estamos, hacer, estamos pasando las problemáticas por, una, por un montón de, de intermediarios. No estamos logrando percibir la realidad directamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo más probable que suceda? Es que la vuelta a la organización no cumpla con lo que necesitan. Exactamente. Termina recibiendo... Tengo un amigo que habla del to, de que somos tomadores de pedido. Al final Exactamente. es un poco lo que presentarás tú. Te, te piden algo, tú lo haces, pero no estás seguro de que es lo que estás haciendo... ¿No tienes la certeza de que lo que estés haciendo está cumpliendo alguna necesidad? Exactamente. De y, y ahí viene y, y viene este concepto de que buenos, buenos, eh, buenos tratamientos, de, voy a hablar de punto de vista de salud, ¿no? Eh, sí, solamente son factibles si hay buenos diagnósticos. ¿Cierto? Claro. O dicho de otra forma, buenos, buenas tecnologías, que serían los tratamientos, solo ser factibles si hacemos buenos diagnósticos de los procesos de la compañía. ¿Sí? Entonces, para eso, el, el rol del Improductor Network va acá. Fíjense que uno podría decir que este tomador de pedidos de arriba es como el productor tradicional, que está tomando un pedido. Pero acá lo que estamos haciendo es en realidad tener un proceso de diagnóstico y experimentación que nos asegure de que de alguna forma u otra vayamos por un camino más correcto. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se trata la formación? Pues les voy a poner un caso que nos pasó en una empresa tradicional. Esta fue la, cuando nosotros comenzamos a acercarnos a esta problemática. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lograr un mayor impacto? De los proyectos de tecnología en los indicadores de negocio? Esa era la pregunta que queríamos hacer. ¿ya? Uh -huh. eh, nosotros tomamos un portafolio de 70 proyectos. Desde este portafolio de 70 proyectos está llegando. Agustín, perdona, es que como no te quería interrumpir, eh, sure. le pasé el link de Zoom a un amigo, él es Juan Carlos, está muy interesado en este curso y yo se lo he mencionado varias veces. Entonces Perfecto, me tomé la libertad claro. de, de incluirlo. Perfecto, súper bien. Así que, Juan Carlos. Hola, buenas, ¿cómo están? Muy bien, muy bien. Bienvenido. Eh, bueno. Muchas gracias. Ya Te perdiste una partecita chiquitita, pero está grabándose, así que después te mando el link. Vale, ¿Ya? gracias. Entonces Estaba contando el caso de que habíamos hecho un análisis de un análisis de un portafolio de una empresa previsional acá en Chile, donde ellos tenían un portafolio de 70 proyectos, y de esos 70 proyectos, eh, queríamos saber cuántos realmente estaban logrando un impacto eh, razonable dentro del negocio. Eh, acá yo quisiera hacerles una pregunta. Eh, ¿Cuánto? A ver, si yo gasté 100 mil dólares en un desarrollo de software, ¿cuánta plata debiera yo reservar para mantener ese software? Para, considerando el ciclo de vida del... El ciclo de vida sí, del... El cable, el cable. Bueno, el dato que dice que hasta el triple. O sea, quiere decir si gastaste 100 mil dólares, deberías tener 300 mil dólares más para mantenerlo. Lo que quiere decir que el valor, o sea, que el costo presente neto, en realidad, del, del proyecto, son más o menos 400 mil. Y ahí viene la pregunta del millón: ¿cuántos proyectos eran capaces de pasar esa vara? De decir, de por lo menos rendir 3 por sobre lo que estaba trabajando. Y encontramos este dato que nos dejó con la boca abierta. De los 70, solo dos proyectos cumplían con ese estándar. Los otros 68 eran proyectos que tenían un, un impacto nulo o derechamente negativo. Ya? Y esto es algo que eh, desgraciadamente pasa porque muchas veces la tecnología, la tecnología se construye no a partir de buenos diagnósticos. ¿Sí? O sea, es normal. o sea, si, o sea si, si, si, si los doctores atendieran a los, a los enfermos, como nosotros eh, atendemos, creamos la tecnología, la mayoría de la gente estaríamos enfermos, digamos. No, no habría forma, porque no hay porque no hacemos diagnóstico, pasamos de largo una solución. Es como ¿se acuerdan cuando el presidente Bolsonaro, el presidente Trump proponían que hubiera que la gente tomara cloro para mejorarse el COVID? Pero es más o menos lo mismo. Nosotros hacemos la misma receta. Aplicamos la tecnología XYZ, aplicamos metodologías ágiles y XYZ, pero sin entender qué es lo que estamos tratando de mejorar. Entonces, no es porque la metodología esté mal, ni que el cloro esté mal, pero el cloro no, no sirve para el COVID, sirve para otras cosas, sirve para desinfectar. ¿Me entiendes o no? ¿Ya? Entonces, eh, no es la técnica el problema. El, el problema es cómo nosotros logramos hacer que, eh, un entendimiento más claro de lo que se va a resolver. Entonces... ¿Cómo sucede el taller? Denme 30 segundos porque un perrito se me quedó encerrado acá y sucede que ya estaba pidiendo que salir de la pieza, así que tengo un problema de el doméstico, pero no se todo. Qué bueno que te sumaste, Juanca. Sí, me pillaste justo llegando, así que me aproveché de conectar el tiro. Sí, me acordé de repente y dije, le Voy a pasar el dato. Fíjense que la, la, bueno, la introducción es lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? justamente. La, la, la, la forma de enseñar la metodología, de hecho la metodología es la que está dibujada acá. ¿ya? La metodología consiste en estas etapas que ustedes están viendo. Primero, tomar un problema de negocio, de verdad. Y esto es la parte más, más interesante del curso, o sea, ustedes van a aplicar la metodología sobre algo que realmente existe. ¿Ya? Por eso me ha pasado que hay gente que toma el curso más de una vez. ¿Por qué? Porque lo quiere aplicar en más de, una, en más de un problema. ¿Ya? Porque, esa, o sea, cada vez que porque lo toma como práctica, no lo toma como solamente para aprender los conceptos. ¿Sí? ¿Ya? Entonces, el, entonces más que un curso es un taller. Es, es, es bastante práctico. Entonces, la idea es que ustedes primero tomen un problema de negocio y entiendan el problema y sus causas. O sea, realicen un diagnóstico del, del, del, del proceso. Obviamente como es un curso que dura un mes calendario, son cinco sesiones, ¿ya? pero dura un mes calendario, tú no vas a poder tomar un problema gigante, sino que tienes que tomar algo chiquitito, para que se pueda resolver. ¿okay? Pero eso chiquitito, la gracia es que te permita hacer la aplicación de lo que tú quieres de, de, de la metodología. Entonces, primero es entender el problema, sacar un diagnóstico, diseñar un experimento de mejora, medir cómo resultó, y finalmente, actuar con los resultados decir, esto funciona, no funciona, puedo hacer otro cambio. ¿Sí? De eso se trata el taller. Para eso hemos desarrollado un conjunto de herramientas metodológicas para facilitarles este proceso. Principalmente la parte más débil, si ustedes se dan cuenta que el foco está puesto en la parte de entendimiento del problema. ¿Por qué? Porque como les he mostrado, la parte más débil de nuestra práctica común es justamente el diagnóstico. ¿Sí? Por eso tenemos la razón de... Por eso tenemos la, el foco tan importante en el tema del diagnóstico. En la, la mayor parte del curso estamos ahí. ¿sí? Y una vez hecho eso, sale mucho más sencillo hacer, un, el, hacer el, el, la, la experimentación. ¿cierto? ¿Cómo, cómo se da la metodología? Esto se trabaja en equipo. Quiere decir que los equipos son de, entre 3 y 6 personas, dependiendo de la cantidad de, de, de gente que llegue. ¿ya? Y la idea es que acá esto... A ver, este taller es súper efectivo, pero solo si le dedicamos el tiempo suficiente. Asuman un poco como cuando uno toma un posgrado, ¿no? Cuando tú tomas, no sé, un máster, un diplomado, sabes que vas a tener trabajo adicional además de la clase. Y acá pasa un poco lo mismo. Si la, la clase son cuatro horas, ya se hace en horario de cinco de la tarde a nueve de la tarde, ya. y se asume que durante la semana vas a tener por lo menos unas cuatro horas más que trabajar en, en esto. ya. Eh, entonces, hay un trabajo previo. Nosotros en cada sesión... ¿Cierto? Nosotros actuamos como guías del proceso. Eh, ustedes nos van a mostrar sus avances, nosotros les vamos a decir, ok, vamos a, en el siguiente paso, vamos a avanzar y ustedes van a planificar su siguiente semana. O sea, es súper práctico y también se da una forma bastante como un equipo ágil. ¿Ya? Usamos, o sea, la idea es que tenemos, comillas, eh, iteraciones de una semana y en esas iteraciones de una semana ustedes van convocando problemas a resolver. ¿sí? ¿Y nosotros qué vamos a hacer? Motivar la reflexión, aclarar las dudas, retroalimentar los productos que ustedes entreguen. ¿Ya? Porque acá hay algo importante, la, lo, la parte más valiosa del curso no es la teoría, sino que es cómo ustedes esto lo llevan a un problema práctico, ¿cierto? Y cómo ustedes lo pueden bajar a algo que les sirva. Y finalmente se llevan el trabajo para su casa, ¿sí? Estos son los datos del curso. Las sesiones son sincrónicas durante cinco sesiones, en realidad eso es más que son cinco semanas, ¿ya? El trabajo en equipo durante la semana, equipos de tres a cinco. Yo solo les recomendamos que hagan una o dos sesiones de trabajo de dos horas para, con, con el equipo que conformen. Entonces, para eso es súper importante que con la gente del curso encuentren espacios en común. Insisto, esto es como tomar un diplomado. Entonces, si es así, eh, poder to a tomar trabajo, y, y ojo, y eso también permite que haya eh, conocimiento cruzado entre gente de distintas disciplinas. Eso también es reinteresante. Eh, los precios, hay un precio que es de acá a la próxima semana, que es de 450 mil pesos. ¿ya? Y después va a ser de más o menos mil pesos que ya va a ser el, el formato estándar. ¿Cuáles son las fechas? Esto va a partir el 20 de octubre. Después va a ser todos los jueves. De 5 de, de la tarde a 9 de la tarde. A excepción de que nos vamos a saltar una fecha que es... Ah, de hecho está mal esto. Perdón. Ahí está. Acá, súper ágil. Ahí lo arreglamos de inmediato. Ahí está. <ríe> ya. Nos vamos a saltar el 10 de noviembre. Porque el 10 de noviembre justo me, me, me, me va a tocar estar dando una, una charla en Perú. Entonces no voy a estar disponible para esto. Pero sí, entonces va a durar seis semanas, pero en realidad son cinco sesiones de trabajo. ¿Okay? Eh, ¿Qué es lo que entrega este curso? A ver, ¿qué se necesita? Eh, ustedes necesitan que esto se haga con un computador. No sirve que lo hagan con un celular. Repente, aunque ustedes no lo crean, hay gente que ha llegado a tratar de hacer el curso con el celular y, la, y no funciona. ¿Ya? Tiene que ser hecho en un computador. ¿Por qué? Porque vamos a usar herramientas visuales que son complejas. No, no, no caben en una pantallita. ¿Sí? Eh, vamos a usar una herramienta colaborativa que se llama Miró. Esa herramienta obviamente está... Eh, nosotros la disponemos. Nosotros tenemos, nos vamos a pasar un lienzo de trabajo, pero que ustedes la usen. No, no, no, no está incluido dentro del costo del curso, digamos. Eh, y voy a explicarles un poquito eh, cuál es la, la, eh, el respaldo que tiene este curso. Además de la experiencia nuestra, ¿eh? como les cuento, yo llevo trabajando en Agilidad desde el año 2002. O sea, yo voy a cumplir 20, 21 años más o menos trabajando en este tema. Y en el tema de resolución de problemas ya hay para el octavo año, más o menos, para que ustedes sepan que estoy trabajando en esta metodología. Y lo hemos, esto ha sido parte de un curso, lo hicimos en el, en el Diplomado de Transformación Digital de la Universidad Católica. Era, la mitad del, del de diplomado era este curso. ya. Eh, y lo estamos haciendo también en el Máster de Ingeniería de Negocios de la Universidad de Chile. Tenemos un curso que le llamamos Agilidad de Negocios. Pero la Agilidad de Negocios en realidad consiste en resolver problemas de negocios. Eso es, eso, y justamente este, este mismo curso que ustedes le estamos, le estamos mostrando acá. ¿Ya? La certificación internacional que se entrega está al alero de algo que se llama, eh, bueno, primero le voy a presentar el problema y después van a entender de qué se trata. ¿no? Eh, la agilidad se ha vuelto un mundo súper complejo de entender. Tenía muchas partes y piezas. Hay mucha gente que solo conoce Scrum, pero cuando uno se mete un poquito más descubre todo, esta, todo este mundo, ¿no? que en realidad podría ser abrumador de, de lo que es la agilidad. Entonces, había una tendencia que quiere arreglar este problema. Y esta tendencia se llama, la voy a mostrar acá, todo eso que le acabo de mostrar son prácticas. Pero la idea es que de las prácticas nosotros pasamos a los principios y de los principios pasemos a los valores. Y eso es el mindset. Y lo que es el mindset, nosotros lo codificamos a través de cuatro invitaciones que son planteadas en una herramienta mental, ya o, o un marco de trabajo que se llama el Corazón de la agilidad. ¿Qué es el corazón de la agilidad? Son invitaciones, cuatro invitaciones para un equipo ágil, que son colaborar, entregar, reflexionar y mejorar. Eh, a propósito, este corazón está hecho de la forma lo más, eh, o sea, lo menos relacionada posible con la tecnología. Quiere decir que esto le aplica literalmente a, cual, a cualquier persona que quiera trabajar de forma ágil. Sí, y esto es parte de la, de la propuesta que hizo Alistair Coburn, que es uno de los firmantes del manifiesto Ágil y quien, y quien y creó este tema. Y nosotros adherimos a este movimiento, digamos, que es el de corazón de la agilidad. Y dentro de ese movimiento, se creó el año pasado lo que se llama el Heart of Fayette Academy, que es una iniciativa ¿cierto? que está orientada a, a albergar lo que yo diría es lo que es la, la punta de lanza de la agilidad. O sea, si ustedes quieren ir a cursos de Scrum o cosas de SAFE, esos eso son cursos que están tomados por mucha gente ya. Pero regularmente los que estamos en la, en la frontera del conocimiento ágil, eh, es el, la, el, el, la Academia del Corazón de la Agilidad nos ha abrazado y nos ha dicho, sí, yo te respaldo. ¿Por qué? Porque ¿sabes? conocemos tu experiencia y conocemos lo que tú puedes hacer. Entonces, la, el certificado que se entrega es un certificado que se llama Lead Product Ownership Fundamentals y que lo entrega la HATO FAYE de la eh, algún detalle, es un, un certificado tipo B. ¿ya? Y dice, oye, pero ¿qué es B? Es mejor el A, ¿no? El B es más avanzado que el A. Eh, así. Hay gente que dice, no, pero me gustaría tener el nivel A, ¿no? El nivel A es chiquitito, el nivel más, más grande. ¿no? Es como un nivel pro. <ríe> bueno, ahí vamos a cambiarle a Lister que le cambie el nombre de los certificados para que no tengamos ese problema. Eh, y a que creo una, una, un saludo para la gente interesada en el curso. Acá se los voy a presentar. Bye. My name is Alistair Coburn, co-author of the Agile Manifesto, and creator of the Heart of Agile Academy. We created a, the Academy of the Heart of Agile as a place to go for you to deepen your skills as you really need to deliver a successful project. One of the experts we're pleased to include as instructors in the Heart of Agile Academy is Alistair Vienna And his team, whatever class you take from him, will be full of knowledge, wisdom será bueno para tu carrera, sure y estoy seguro que lo disfrutas. La primera clase que incluí en in la Academia es Lean Product de Espero que te lo ¿OK? Así que esa es la invitación. Entonces, ahora, bueno, eso es lo que tenía que contarles, del tema, están las fechas, está el costo, está eh, cuándo vamos a hacer, esta es la primera invitación ¿no? que estamos haciendo. Eh, y bueno, la idea es que, es que ustedes puedan ahora, o sea, tenemos 25 minutos para que hagan todas las preguntas que, que, que tengan sobre lo que queremos, sobre, sobre el curso. Así que dejo, dejo el micrófono abierto, ahora disponible para usted. Claro, yo tengo pocas dudas porque de este curso yo te <ríe> he <Sí, ríe> preguntado sí, hace lo rato, rato, en realidad. Lo vienes esperando año, hace un año. ¿no? Sí. <ríe> yo no, no, no tengo preguntas sobre este... Eh, comentarios. Eh, porque estaría o sea, en el fondo yo, yo ya tomé el curso el año pasado con, con el Agustín y con el equipo, en verdad. Y es muy bueno, o sea, tal cual como lo, como lo escribe eh, Agustín, es muy práctico. Eh, y también se da que comparte, en general se escribe gente como de diferentes disciplinas, o sea, como, no sé, eh, Scrum Master, PO, Psicólogo, yo soy psicólogo psicólogos, eh, ingenieros, de todo, entonces como, y diferentes como empresas, emprendimientos, proyectos personales, y como que la mixtura que se da con, de experiencias, eh, hace más rico aún, porque como es un taller bien práctico, eh, se genera un conocimiento colectivo súper, súper rico, así que nada, pues súper recomendable, y de hecho como, como, como comentaba Agustín, más que con, Conocimiento teórico es práctico y por eso yo estoy eh, justamente pensando en, en tomarlo de nuevo porque en realidad como buena práctica hay que estar constantemente eh, ejercitándola, ¿cierto? Uh -huh. es, es como un músculo que hay que ir practicando Perfecto. y eso, eso por mi lado. Juan Carlos, no sé si tú tienes duda porque se nos cayó sí, a Edgar, no sé. que era el otro que estaba. Ah, sí. De hecho, ahí después te iba a pedir si me podías compartir la grabación para poder ver la primera parte. Sí, por supuesto. De hecho, te, te, te agradezco si me puedes mandar en el chat tu correo. Sí, te lo comparto ahora. Ya. O, o cuando te, sí, agregas, de... te, te agregaste al <risas> Zoom tuviste que inscribirte, ¿no? ¿Tuviste que agregar tus datos? No. Ya, entonces no, mándame tu correo ahora para dejarlo guardadito. Sí. Tú eras el que hizo una charla en Con Futuro Un Día, ¿cierto? Sí. Sí. Ah, me parecía y, la cara conocida la, la, la culpable fue Iris la, Sí, Iris sí, Lo sabemos Sí, no, de hecho Iris me ha hablado de ti así que Y me había comentado Del curso, así que de hecho yo le había pedido que Cuando tuviese más detalle que me contara. Uh -huh. por eso aprovecho de sumar Perfecto No sé si tienes alguna duda más de... Ahí está, jsoballer.gmail.com De hecho voy a Anotarlo de inmediato para que no se me olvide. Juan Carlos, ¿cuál es tu rol allá en... PM. En, eh, Project Manager. Sí, Project o, Manager. O Product Manager. Sí, en este caso todavía estamos en transición, somos Project Manager. Es una de manager. las cosas que estamos ahí luchando con Iris para pa tratar de cambiar en el futuro ahí dentro del de oh, es, que, es, es que los Project Manager tienden a derivar en dos roles. Bro. O eres Scrum Master o Kanban flow digamos, o, o por el otro lado terminas en, Pro, en Product Owner. ¿no? Sí. Como que tienden es a especializarse, que, ¿no? Claro, es que, es que en ConFuturo es un poco especial el, el esquema que se hizo. <risa> y, y siguen los PM y abajo eh, igual están de Scrum Master, está el Product Owner. Como, como a nivel de células. Okay. Y a nosotros ya nos tienen como asignados a diferentes células que vamos viendo de, de trabajo. Sí. Pero es un rol que todavía está como, como dices tú, como viendo, como masticándolo para ver qué realmente se puede hacer ahí. Yo creo que la, la misma gerencia todavía no entiende cuál va a ser nuestro rol final. Ya. Creo que te voy a agregar un dato que no estaba en esta presentación. Yo creo que les va a ser útil para ustedes. Para entender un poquito lo, el framework más completo. ¿ya? Eh, esta presentación trata de no meterte mucho contenido porque la idea es mostrar el problema y cómo se abarca a nivel macro. ¿no? Pero efectivamente esto es, model, esto es una metodología de gestión de proyectos. Para que, proyectos exploratorios, no, no proyectos que son predictivos. ¿sí? Déjame claro. mostrar dónde tengo esto. Eh, bueno, voy a tomar la, la, primera, clase del, la primera clase del curso. Digamos. Ahí les voy a sacar un poquito de contenido. Déjame, déjame verlo acá. Agustín, en, en el trabajo con Juan Carlos, trabajamos en varios proyectos juntos y vamos siempre como de, de punta de lanza con varios más conceptos y. Perfecto. De hecho, la, justamente por lo mismo, yo le hemos comentado a Juan Carlos de este curso. Creo que es un curso que es necesario y súper valioso para, para cualquiera que quiera. Eh, ya, miren. Nos, nosotros hacemos una actividad dentro del curso que es como para entender, la, entender el ciclo completo que le llamamos la batalla naval. Pero la batalla naval la, la jugamos de dos formas: lo jugamos como waterfall. ¿Qué quiere decir jugar como Waterfall, Juan Carlos? Es que tiramos los 40 disparos al mismo tiempo. Ya. Yeah. Ya, eso es. <ríe> y la forma sí. ágil es lo contrario. Eh, por cada disparo tú tienes feedback de cómo te fue. Perfecto. Entonces mostramos la diferencia entre uno y otro. Ya. Entonces por eso usamos esta meta. Vas a ver cómo, que, cómo se entiende un proyecto. ¿no? Entonces un proyecto se entiende de esta forma. Tú tienes un sistema. Espera un poquitito. Te estoy compartiendo pantalla, ¿no? Sí, sí perfecto. es un calendario ahora. O algo así. Ya, ese es, es, es un tablero de, tablero de juego de la batalla naval. ¿Ya? Ah, perfecto. ¿Sí? Ahí, cuando, cuando partes el juego, no hay nada, ¿no? No, ¿no? no has disparado nada. Entonces, lo que tienes es un sistema y, la y el objetivo acá, a largo plazo, es la victoria, ¿no? La victoria es pues, derrotar al enemigo en este caso. Y el sistema, el sistema actual, original o inicial, era cuando tenías partiendo con el, con el tablero vacío no has logrado hundir ningún barco, y tú esperas que tu situación objetiva es que hayas logrado hundir ojalá los barcos del enemigo. Pero como tú sabes, la solución es incierta, porque no sabes dónde están los barcos del enemigo. Entonces cada disparo, ya, primera cosa, la distancia entre, entre, entre ambos puntos se, se le llama problema en, en las metodologías tradicionales. Okay. No, no es el uso de, de normal del lenguaje, porque el uso del de lenguaje un problema es algo malo, es eh, lo que les, le llamaríamos un, un síntoma o un efecto indeseado. Por ejemplo, es muy lento, es un problema, tengo el problema de que es lento, pero en realidad un problema para que esté bien definido tendría que definir dónde estoy y dónde quiero llegar. ¿Cierto? Por ejemplo, esta persona eh, un, efe, una, un síntoma, un problema, tiene fiebre. ¿no? En realidad, el problema es que, vuelve, es que la persona que tiene 39 vuelva a tener 36,5, digamos, que es lo normal. Ese es el problema. Para, para ir de la situación actual con fiebre a una situación sin fiebre. ¿Me, me entiendes la diferencia, no? ¿Cierto? Sí. ¿Ya? ¿Y qué es un proyecto? Un proyecto es el conjunto de actividades que tú realizas para pasar de una situación a otra. Ese es un proyecto exploratorio, porque quiere decir que cuando tú no tienes la solución, no tienes una solución conocida para resolver el problema, ya, tú tienes que ir experimentalmente resolviendo, el eh, tratando de descubrir por dónde está la solución, sí. Entonces acá aparecen varias, varias, distinciones bien importantes. Primero, y esto, y esto que te voy a decir te va, te va a sonar a, a Perogrullo, ya. Pero es súper importante, porque de repente esas cosas, como dicen por aquí, las cosas sabías se callan y por callar se olvidan, ¿no? ¿Cierto? Entonces lo voy a plantear. El único lugar de donde yo puedo partir es donde estoy ahora. Entonces, oye, pero es como ridículo que me lo digas Pero lo que pasa es que muchas organizaciones tratan de partir de donde no están, porque no saben dónde están. No saben dónde está el proceso, no saben lo que le duele, no saben, no, no han medido. Por ejemplo, comienzan a cambiar cores, cambia cor, cor, un cor ¿Por qué? Porque había que cambiarlo, porque estaba viejo. Ya, y qué problema había, no era muy lento. ¿Y estás seguro que. Y cambiando el core se arregló el problema? No sé. ¿Sí? Entonces. Me suena conocida esta situación. Ya, porque, es es, es, es, es, ojo, eso lo acabo de ver en otra empresa. No, no estoy hablando de, no estoy hablando del caso de ustedes. Estoy hablando de que es clásico, de que la gente pone, pone la mirada en lo que hay que hacer y no el para qué lo voy a hacer. ¿Sí? Entonces, entonces lo lógico que pasa es que tienes un montón de proyectos, un montón de plata y los resultados no aparecen. Pero obvio, pues ¿y ¿cómo van a aparecer resultados si estáis poniendo foco en la cantidad de vacunas que pusiste ¿eh? y no la enfermedad que estáis resolviendo? Pues. Oye, chuta, mira, es que hoy aplicamos 12.000 vacunas de la influenza. Oye, pues si tienen COVID, no influenza. A ah, miércoles. ¿Me entiendes o no? Bueno? ¿Sí? Entonces, como project manager, esta es una metodología de gestión de proyectos, pero proyectos exploratorios. No claro. proyecto, no, es, no es construir un edificio, ¿Ya? construir un edificio es algo que tú puedes predecir, porque, un, porque ya es algo que la humanidad ha hecho tanto que conocemos con muy poca eh, rango de, de falla cómo como hacerlo bien. Pero construir un nuevo sistema de software siempre va a ser e experimental. Porque, ojo, y entonces, oye, ¿pero por qué experimentar? Pues muy sencillo, porque si no, si estoy construyendo algo nuevo que no existía antes, ¿ya? Por definición, estoy metiendo en algo que no, que no tenía construido antes. Porque si lo tuviera, lo que haría sería ejecutarlo. Nada más. No es que no es el software. Lo único que es ejecutar. Da ¿Sí? todo. Entonces, tiene incertidumbre. Por eso, las metodologías ágiles eh, se nutrieron del mundo del software. ¿Ya? Claro, se ah. abordan los temas, los, los complejos. Porque para los complicados, fáciles, está lo tradicional. Exactamente. Exactamente, entonces también es importante, y, por, y esa distinción es la que tenemos que enseñarle a las áreas de gerencia, porque las áreas de gerencia conocen solamente el modelo tradicional o predictivo, ¿ya? Y, y decirles que en realidad, el, el, y de hecho este juego de la batalla naval está hecho de tal forma para demostrarle que si alguien aplica eh, un modelo predictivo sobre un, un problema con incertidumbre, lo más probable es que te va a ir mal, o si te va bien sí. fue suerte. Y eso no es gestionar. La gestión, la, gestión no, la gestión, por definición, apunta a disminuir el nivel de riesgo. No, no apunta a la suerte. claro De hecho, hoy día en particular estábamos conversando con Iris de esto mismo, porque el lunes y martes yo estuve sacando la certificación de P.O., la tomé con Martina Laimo, y Exacto. estuvimos comentando de eso con, con iris y siempre hay como un tema, una pregunta que nos surge, y qué pasa, yo creo en la manera de la organización al principio, que claro, está el costo fijo, el tiempo fijo, pero las organizaciones también quieren el alcance fijo. Es como que le encuentran el gustito la, al tema ágil, les gusta cómo poder ir equivocándose rápido para ir mejorando, pero también quieren mantener las fechas. Eh, y eso... Es que, es, ya, es que ahí viene otra parte también de, la, de lo que nosotros vemos en el curso. Te lo voy a mostrar acá, mira. Primero, la carta GAN ya no sirve. Porque la carta GAN en realidad asume que tú puedes hacer como una predicción de cuáles son los efectos y causas asociados a un, a un proyecto. Claro. O sea, como hecho, que... Estamos en, la, estamos en la lucha de eso, de, de tratar de quitar, porque eh, es como si, sí, estamos con método de IGI, pero igual termina diciendo... Bueno, yo una de las cosas que sería interesante trabajar allá, si les interesa, es generar una charla para gerentes y explicarles la diferencia. O sea, para que digan, sí. o sea, es algo súper importante, hay que ser respetuoso de los otros. ¿ya? Eh, uno de los grandes errores que yo cometí como agilista hace, 15 años atrás, era decirle a usted está equivocado totalmente, y eso no es cierto. Eh, ese modelo de gestión tradicional, si tú, si tú quieres construir una nueva sucursal de ConFuturo, Futuro, puedes seguir un modelo predictivo totalmente, no hay ningún problema, porque lo has hecho antes. ¿Me entiendes no? Bueno? Sí. Pero que, si te metes en un problema cuando la solución es desconocida, o incluso el problema no es muy conocido, tienes que tenerle respeto porque te puede fallar. Porque, no, porque tratar de... de de proyectar tu conocimiento previo a cosas que no conoces, ¿ya? Y, lo, y hacerlo a ciegas es la receta para que te, para fallar. Y eso te lo puedo demostrar con un experimento, que es la batalla naval justamente. ¿Sí? Y, y eso debiera permitir abrir mentes ahí, para que usted, el, trabajo, el trabajo que ustedes van a aprender ahora, ¿cierto? Sería, eh, sea, sea más efectivo. Para eso nosotros, lo, eh, estoy compartiendo pantalla, ¿cierto? Mm. Sí, ya. Déjate. Listo, voy a compartir de nuevo. Nosotros tenemos una, nosotros creamos una, un reemplazo metafórico de la, de la carta Gantt. Y ese reemplazo metafórico de la carta Gantt se llama el Lean Journey. Y es el Lean Journey, es como yo poder eh, visualizar de forma metafórica el, la expedición que estoy haciendo. Porque cuando yo te hablo de un proceso exploratorio es porque estoy explorando. Entonces, ¿cómo sería una exploración? ¿Sí? La exploración asume que yo tengo un sistema que quiero mejorar, y ese sistema tiene que ir avanzando en, en, en esta dirección. El desafío, por ejemplo, no, quiero aumentar, no sé, quiero aumentar que el proceso de. Eh, no, quiero aumentar un 10% las ventas del seguro del SOP, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, y lo que quiero hacer, es, entonces, ¿cómo lo hago para el próximo año? Tengo que prepararme, entender, bla, bla, ¿cierto? Acá está el contexto, los contextos son los antecedentes previos, es como la ficha del enfermo. tomo Cuando el doctor lo primero que te hace es que te dice, oye, usted ¿tiene ficha? Sí, ¿tiene ficha? Ah, usted tuvo esto, entender la historia del enfermo. No va lo mismo una persona que es diabética, de otra que no lo es, ¿no? O si alguien es alérgico, a que no lo es, ¿cierto? Y la idea es que, y ahí viene el tema de los plazos, que tú decías, uno puede poner plazos, que son como metas, pero las metas tú tienes, para poder saber a qué meta puedes llegar, primero tienes que saber dónde estás. Porque si te dicen, mira, quiero aumentar un 100% la venta de acá en una semana más. Diga, chuta, es que depende. <risa> digo, es como, no sé, pues como llegar a una sala de emergencia, ¿ya? Eh, o sea, una UTI donde está la gente entubada por el tema del COVID, y decirle, señores, en, en, en un día los quiero todos sanos. O sea, ¿me entiendes, o no? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Nosotros tratamos de poner metas en intervalos que sean más o menos alcanzables, metas cortas, ya. y esas metas, fíjate que para lograr superar esas metas, tú tienes síntomas o efectos indeseados que se interponen. ¿sí? Y frente a esos síntomas tú tienes que hacer un diagnóstico, el diagnóstico es lo que está debajo de los síntomas. ¿ya? Porque cuando un doctor te dice toma los síntomas, dice, probablemente el doctor te pueda dar paracetamol para la fiebre, pero si quiere que realmente te sanes, va a tener que ser algo más que eso. ¿Cierto? ¿Ya? O sea, tú puedes tomar paracetamol para el COVID, pero el tema de fondo es que, ojo, o sea también vas a tener que tener otros cuidados para lograr superar el COVID de buena forma. Entonces, una vez que tú tienes un diagnóstico, que son las causas raíces, tú puedes definir un tratamiento. Y el tratamiento está acá. Y ese tratamiento es el famoso experimento que uno hace. Que son las acciones, justamente, todo el foco que nosotros tenemos históricamente está puesto en hacer, que está acá. Pero la pregunta, si tú no tienes claro cuál es el diagnóstico, lo más probable es que lo que vas a hacer no funcione. ¿Sí? ¿Ya? Y de eso se trata justamente en la primera fase. Entonces, la primera fase del curso es dar, es dar la base teórica que te permita a ti explicar esto en la organización. ¿Ya? Y usar la misma herramienta que nosotros usamos. O sea, esto es la batalla navales para que ustedes lo usen y expliquen, mira, ¿sabes qué más te voy a explicar? Este, este es el tipo de proyecto que tú estás planificando y este es el proyecto, y este es el tipo de proyecto que nosotros estamos haciendo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, perfecto. Entonces, significa que no podemos hacer una carta gana así como tú querés porque tenemos que ir descubriendo, tenemos todas estas incertidumbres que, que, que superar. ¿Sí? De hecho, eso es un, es un tema justamente lo que nos más, más nos cuesta cuando tenemos que lidiar con los comités, ¿Sí? Entonces, el proyecto, y, y justamente bueno, lo que cuesta explicar es el tema de por qué no mostrar en forma tan predictiva como ellos esperan la información. Bueno, bueno para eso, para eso lo primero que hacemos nosotros es levantar un modelo visual de la situación actual. Y ese modelo visual de la situación actual es como un diagrama de procesos, pero muy sencillo. Ahí bueno ahí Ricardo les podrá contar, el, el, el, el usamos un lenguaje que, donde aparecen las personas que involucradas, aparecen las áreas que involucradas, las empresas involucradas, pero y lo, cómo fluye el trabajo, ya eh, dónde están los dolores. O sea, nos sirve, y acá viene importante, eh, mucho ingeniero, y se lo estoy diciendo acá porque... Eh, eh, Ricardo lo sufre. Cuando llegan los ingenieros y quieren hacer modelos, quieren hacer modelos súper bellos desde el punto de vista conceptual, y que la cajita está acá, y que le falte... Pero no se pregunta si el modelo sirve para comunicar. Pues sí, si para eso son los modelos. ¿Ya? El modelo es para crear entendimiento compartido, no para, no, no para que se vea perfecto. ¿Ya? Entonces, le enseñamos un lenguaje muy sencillo que lo hemos desarrollando a lo largo del curso para que ustedes puedan explicar la problemática. Y decir, mire, esto es lo que estoy tratando de resolver ahora. Y tengo dudas aquí, claro. aquí, aquí y aquí. Entonces, también, eso permite que tú, que tú dejes de ser tú el problema, porque una, cuando uno levanta una dificultad, los stakeholders te miran a ti y dicen, tú eres el problemático o problemática, porque tú, me, ¿por qué no me dices que sí, nomás? ¿Sí? En cambio, cuando yo tengo un modelo visual, un mapita, y luego no dibujarles dónde están los problemas, ya no te van a apuntar a ti, van a apuntar al problema. Y eso es una herramienta muy sencilla de gestión del cambio. No se trata de tú contra yo, sino se trata de tú, yo contra ellos, contra el problema. Y el problema está modelado. Por pues eso es lo primero que hacemos en el curso, modelar los problemas. ¿Ya? Claro. De hecho ahí, si es que en algún momento eh, se puede hablar, o se puede gestionar, tener una charla ahí con los gerentes, yo creo que sería súper bueno. Sí, que, es que disponible. Porque lo que nos pasa en particular... Claro, lo que nos pasa con ellos es que quieren tener algo para comparar. Es como vamos de acuerdo al plano o no. Es que Bajo... debería estar... Mira, una El buena metáfora es... que te va a servir. Claro, a ver. Ya, yo podría hacer una carta GAN de un partido de fútbol. Y en esa carta GAN yo digo cuántas veces le pego a la pelota. ¿Sí? Porque ¿Mm? esas son las acciones, pegarle a la pelota, ¿cierto? ¿Ya? Pregunta, ¿yo mido el avance de un partido de fútbol por la cantidad de veces que le pegué a la pelota? No. Por la, por la cantidad no. de goles, ¿no? ¿no? Es que ahí está la diferencia. Ellos lo que deberían estar mirando es la aguja de negocio. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cosas que uno aprende a hacer es decidir cuál es el desafío que vamos a resolver y cuál es la métrica de negocio que lo va a medir para poder guiar por los goles y no por la cantidad de veces que le pego a la pelota. Porque si tú mides. Pasas de pelota, los jugadores van a... O sea, entre el arquero y los defensas van a jugar todo el rato porque mientras más veces le pegue la pelota, mejor. Esto es como cuando en una empresa comenzaron a medir la productividad por la cantidad de líneas de código. Entonces, sí. lo que hicieron los, los desarrolladores fue comenzar a poner líneas sí. en blanco. Ah. Sea, si, ¿Me cacharon, no? Claro. Esa, esas distinciones son las que hay que hacer notar. Que tú no tienes que ir por la acción, sino por... El, o sea, acá hay tú eh, vas a ver que hay una distinción que nosotros hacemos en el taller entre intención y acción. La intención es ganar el partido, la acción es pegarle a la pelota, ¿cierto? Pero la pregunta, no, eh, lo que tenemos que hacer es gestionar por la intención, no por la, y la acción se van ajustando por eso. No es la cantidad de acciones que hiciste. ¿Sí? Eh, es como, yo, yo lo veo como por ejemplo cuando Típico que los proyectos eh, buscan poner métricas, ¿cachai? Así como eh, el éxito del proyecto va a depender de la cantidad de atenciones, ¿cachai? ¿Cachai? De, no, de autoatenciones, atenciones perfecto. De, de, de atenciones ¿cachai? Pero, pero no sí. realmente, ¿qué le eso, o eso? Sea, eh, ¿Pudiste su, su, su, sumar ventas, cachai? No, atenciones, capilla y atenciones. Sí. sí pues, y puede ser muchas atenciones que tú dices, oye, pero esta atención es un reclamo. Entonces ahora aumentamos, sí. la cantidad, aumentamos la cantidad de reclamos, entonces estamos bien. Sí. Sí. ¿Ya? Fíjate que eso, esto pasa, porque que un problema tan sistémico, pasa incluso como tú, la, como tú mías el Producto Interno y el Bruto de un país. O sea, si tú tienes cárceles privadas, ¿ya? las cárceles privadas, mientras más cárceles privadas y mientras más presos tengan, más se le aumenta el PIB. Porque está, está generando un movimiento económico. Claro. <risa> ¿Ya? Entonces, digo, hay algo que está, o sea, ¿te das cuenta que, que ojo, la forma de medir, por eso te decía, es la primera parte del curso, ¿no? La primera parte sí. del curso es, es en crear un modelo de entendimiento compartido, qué es lo que quiero lograr, cómo lo voy a medir, el éxito. Fíjense que al principio incluso puede ser que no tengamos ninguna métrica y hay que salir a, a diseñarla, ¿ya? Porque todos estamos tan acostumbrados a medir acciones y no la intención. Que hay, que hay que prototipar el, el, la métrica. Y acuérdate que la gente está acostumbrada al modelo predictivo, y en el modelo predictivo, si yo sigo un plan, o sea, termina el plan y estamos listos. Ese, ese eso es el cambio de switch que hay que hacerle. ¿Sí? Por lo tanto, fíjate, ¿por qué digo que es respetuoso? Porque lo estoy diciendo lo que usted aprendió a gestionar está bien en este contexto, pero en este nuevo contexto necesitamos otra forma. No le estoy diciendo, usted no sabe nada, usted es tonto, no, no estoy diciendo eso. Le estoy diciendo que esto que usted aprendió, y que todos aprendimos, lo aprendimos en este contexto, que es el contexto de proyectos predictivos con baja incertidumbre. Pero en el mundo actual, la incertidumbre cada vez aumenta cada vez más, necesitamos una mirada distinta. ¿Me entiendes? no? Bueno? entonces, tampoco le estoy apuntando con el dedo al otro para que el otro se sienta tonto. Que también es una, es una forma de que el otro te, te, te, te pegue un portazo en la cara. ¿Sí? Chiquillos, estamos en la hora. Así que, bueno, muy agradecido por la por, por, por la atención y les mando el link a esto. Y como les digo, la, el, el, hay un precio de preventa que viene de acá la próxima semana. Buenísimo. Sí, un gusto. Y bueno, quedamos, quedamos conectados por con cualquier duda. Cuídate mucho. Gracias, Agustín. Que estés bien. Chao, Ricardo. No, Chao, chau. que estén bien. Cuídense. Chao, que estén bien. Nos vemos. Chao.